Surco historia, libros y movimiento social conducen Nayeli Tello y Oliver Froling. qué tal, amigos, amigues, amigas, buenos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora de que nos escuchan. Aquí estamos de regreso con Pez en el Surco, con su productor Rayo Cruz. Yo soy Oliver Froling y aquí está también en la cabina virtual Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás el día de hoy? Pues ahora sí que como decía tres patines, ¿no? <ríe> en este otro programa maravilloso de radio que era aquí como todos los días. Bueno, Nananina decía eso, ¿no? Entonces ya te voy a aplicar esa, Oliver, aquí como en cada entrevista. <ríe> Pero bueno, hoy además estoy feliz porque vamos a tener a un, un invitado muy especial que nos viene a hablar de un material muy, muy, eh, muy lindo. A mí me gustó mucho tener este material y poderlo revisar. Y bueno, él es Hugo Alberto Hidalgo Buenavista, es ICOTS, de San Mateo del Mar, de Tehuantepec, en Oaxaca. Trabaja desde hace varios años como profesor en el nivel de educación primaria indígena. Es poeta, promotor, gestor, músico y danzante tradicional de eh, la danza de los maliuns y de música prehispánica ICOTS, ¿no? que son, eh, pues eso, ejes importantes que, en los que Hugo viene realizando su, su labor cultural y bueno, pues por supuesto reafirmando y forjando su identidad, Dolly. ¿Cómo ves? Buen día a todos, pues muy, muy agradecido, muy contento de estar con ustedes hoy en esta plática y, y claro, eh, sobre todo en estar representando a, a San Mateo, ¿no? Pues muchas gracias. Pues bienvenido, Hugo, y pues qué bueno que nos visitas aquí en este programa, aunque sea virtualmente, ¿no? Y pues para empezar, ¿por qué no nos platicas un, un poquito de San Mateo del Mar y de la cultura y COTS? Porque estoy seguro que algunos de nuestros escuchas sí se, se ubican, pero a lo mejor muchos no. Entonces creo que sería bueno pues si nos podías pintar un poquito un panorama. Claro, eh, pues la cultura ICO está ubicada eh, justamente en el Golfo de Tehuantepec, eh, que pertenece a cuatro municipios, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santa María del Mar. Eh, tres de los municipios pertenecen al distrito de Juchitán y únicamente San Mateo pertenece al distrito de Tehuantepec. Eh, por varios, varias personas nos conocen con el término de guave. Eh, hasta lo, lo que dice Burgoa es de que el término guave es una, una determinación, dice él zapoteca, que quiere decir podridos de la humedad, que no nos consta. Sin embargo, nosotros nos autonombramos como icots y los icots hablamos la lengua umbiaí. A grandes rasgos, pues, nosotros estamos justo en esa área marítima de la, de la costa del Istmo de Tehuantepec y la principal actividad económica de eh, la cultura y COTS, pues, es la pesca. También se realizan algunas actividades artesanales o artísticas, por qué no nombrarlo así, el telar de cintura, el trabajo con palma el trabajo con madera, máscaras, caracoles, conchas y pues prácticamente toda el área de la Barra de San Mateo que consta aproximadamente de 40 kilómetros, es arenosa, es muy salitrosa el área y, y, y pues también la, se dedica un poco al pastoreo y, y claro, la comida es muy rica, no duden de, de ir a grandes rasgos. Pues muchas gracias, Hugo, ya con eso eh, con eso último que nos dijiste de la comida, seguro que por ahí vamos a llegar es un día de sí, estos. Sí, sí. Oye, pues eh, desde hace unos meses, digamos, venimos hablando mucho ¿no? en, el, en este programa eh, sobre el tema de las lenguas originarias de nuestro estado, a raíz de, de este libro que nos propusimos hacer entre Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca y el colectivo editorial Pes en el Árbol, Em, recopilando autorías ¿no? eh, de poetas indígenas. En ese sentido, eh, yo quería preguntarte como, ¿cuál es la situación ahorita de la lengua de ustedes en San Mateo del Mar, que es eh, un viaje Que bueno, en la antología estará Saúl participando, un compañero de allá también, pero se habla mucho, se habla poco, se está rescatando este, el uso de la lengua, ¿Cómo, ¿Cómo es la situación de Lombiayetsa, eh, Hugo? Claro, eh, quiero, para, quiero comentar o dar la, como el panorama mm, de la lengua de manera regional primero. Eh, prácticamente San Francisco del Mar, que es un pueblo que ya había comentado, ahí definitivamente sola, son contadas las personas de la tercera edad que dominan todavía esa variante, porque es una variante lingüística de Lombia -Yetza. ¿No? Eh, ellos eh, autodenominan o autonominan su lengua como ¿no? San Dionisio del Mar es más permanente hay más jóvenes, entre jóvenes y adultos algunos niños que aún eh, eh, dominan la lengua ombeyaz". ellos determinan la variante lingüística del de esa forma y claro en San Mateo del Mar ahí eh, sobre todo en las agencias, rancherías y barrios es muy consolidada la lengua, sin embargo, eh, está en esta otra realidad de que muchos, muchos eh, hablantes de la lengua eh, prefieren enseñar como primera lengua la, la, la lengua española, ¿no? Eh, por, toda, por todo este paradigma que, que trae consigo el asunto de la castellanización, eh, el asunto de la modernidad, y entonces sí se está viendo como un pequeño desplazamiento ahí, y que justo por estos tipos de, por estas características que, que se, en, en las que se encuentra la lengua, nosotros, nos, sobre todo yo y varios amigos de San Mateo, hemos eh, emprendido esa labor de poder, proponer, diseñar y publicar materiales que ayuden a seguir motivando no solamente la, el aprendizaje de la lengua de manera oral, sino también impulsar a la escritura y a su lectura. Está bien interesante, ¿no? Y obviamente esa es una dinámica pues, que se repite, ¿no? En muchos lugares aquí en Oaxaca, ¿no? Y en todo México, a lo mejor en todo el mundo, ¿no? Con sus... Vertientes, ¿no? Este desplazamiento de, de las lenguas originarias, ¿no? Por una lengua dominante. ¿no? Entonces, en, en este sentido, ¿cómo ves el papel de, o de los docentes en, en promover el uso de las lenguas originarias, ¿no? Porque el docente, pues también tiene como un papel a veces contradictorio, ¿no? Porque es también muchas veces los docentes son los que impusieron no por mucho tiempo el español no entonces hay ahora um, como también una un papel para revertir este proceso pues hay de todo no hay de todo hay desde de docentes que han que se suman a, a, a esta campaña de, de sí. concientización lingüística de reeducación lingüística y que están proponiendo en el caso por ejemplo hay varios compañeros, colegas, que ahí están contribuyendo con eh, metodologías, con eh, materiales didácticos, con estrategias lúdicas, y que pues se suman a esta, a esta labor, que, que es muy interesante para nosotros. ¿no? Pero también está esa otra realidad, que eh, hay varios docentes que están en, en el área de confort, y que como es, es tan cotidiano el hecho de a lo mejor no identificar ese desplazamiento, pues se, se sigue estando eh, eh, con los bra brazos cruzados, ¿no? Y, y por esa parte a lo mejor falta mucho, sobre todo por los representantes educativos del área de San Mateo, para impulsar, motivar y, ¿por qué no?, eh, realizar talleres de concientización, y a su vez, pues, reactivar esa, esa, esa, esa área, esa parte muy importante de los maestros, ¿no? Esa es mi percepción que, que yo he visto, ¿no? Pues muchas gracias, Hugo. Eh, y bueno, seguramente Saúl eh, va a poder complementar esta información que nos acabas de dar, pero antes de eso, pues, le damos la bienvenida a Saúl Gijón Cepeda, quien eh, también es originario de San Mateo del Mar, es coordinador del bachillerato de Asunción Ixtaltepec, en su extensión en San Mateo, por supuesto, y es docente de la Universidad Marista de la Ciudad de México, colaborador de Radio Poguá, integrante del grupo cultural Mikual Tepox Pog, ahijados de la tortuga jicotera, e integrante del colectivo Vagabundo Audiovisual. Y bueno, pues, eh, Saúl, eh, pues estamos platicando con con Hugo Hidalgo, este, conocido, amigo tuyo también, sobre cómo están aportando las y los docentes a eh, promover el uso, en este caso, de Lombia del ¿no? Tú, desde tu experiencia también como, como docente, ¿qué es lo que vienes realizando, Saúl? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, compas, amigos? Un gusto saludarlos. Pues, un gusto, este Nayeli. Eh, hugo igual compa pues creo que ha sido un reto no un reto eh, trabajar desde la desde la lengua eh, digamos que en, en, en mi proceso como, como estudiante pues es desde pues ha sido desde el preescolar no digamos con un cierto corte ahí en la en la secundaria y en el bachillerato creo que en donde pues mejor yo aprendí a a escribir pues es en, en el bachillerato de, de San Mateo que es pues ahora en donde estoy este colaborando como como director por supuesto creo que hay hay eh, hay un reconocimiento no muy importante hacia la hacia la lengua desde varios aspectos no lo, lo más importante creo yo es, es que está desde los ejes de la escuela, ¿no? Uno de los, de los ejes de la escuela tiene que ver directamente con la, el fortalecimiento de la identidad cultural. Y bueno, ha sido, este, pues comentar que la lengua materna es una asignatura oficial en nuestra escuela, es decir, es, es válido, es una... Eh, es una materia como matemáticas, como inglés, como este, literatura, estructura socioeconómica de México, entre otras. Eh, hemos hecho algunas, algunos trabajos ¿no? en, en la prepa, eh, han salido algunos folletos eh, pero no solamente ahí, creo que va, vamos un poquito más allá en cuanto al fortalecimiento de la lengua. Eh, una parte tiene que ver con la escritura, otra parte está en los, en los murales, ¿no? La escuela se ha caracterizado por pintar murales de la comunidad con frases en lengua materna. Eh, también, por ejemplo, el trabajo que hacen los, los chicos de, desde teatro, que ten, tenemos un taller de teatro, pues también hacen estas, estas expresiones en las, en las lenguas maternas. Eh, recientemente, pues... Eh, entre todos y apoyamos a un colectivo, es este video comunitario desde la Comunicación IJOS, armar un libro, ¿no? Que se llama este, Andekumisechiet, su y IJOS. Pues creo que eso también, este, pues hemos, hemos participado en otros, en otros eventos, ¿no? Que se han, que se han hecho y me parece muy, muy importante, me parece muy importante el hecho de seguir fortaleciendo la, la lengua. A veces también es un, es un reto, porque, por ejemplo, depende de la concepción de las personas, ¿no? Eh, hablo un poco como en comunidad, a lo mejor en, en comunidad muchos ven esto como una, como algo que está bien, está haciendo y, y está bien, y, y, y, y lo reconocemos como tal. Sin embargo, hay personas que creen que, que enseñar en la lengua, practicar desde la lengua, fomentar la lengua, es un atraso a la, a la educación, ¿no? O sea, todavía existe pues esta, esta mentalidad de decir para qué van a aprender a un viaje si, si no, lo, no les va a servir o no lo van a ocupar, ¿no? Entonces, eh, pues siempre tenemos ese, ese reto, ¿no? O como escuela a veces dice, ah, no, es que allá en la en la prepa pues sola solamente les enseñan lengua materna no entonces no aprenden no aprenden mucho <ríe> como que esas expresiones a veces también hemos hemos escuchado pero pues yo creo que seguimos trabajando seguimos colaborando es es uno de los ejes principales de la de la prepa y por supuesto que, que es motivo de orgullo, ¿no? Que somos, pues, de la comunidad, la única prepa que tiene como materia oficial, oficial, una lengua materna y que es de educación media superior. Y bueno, que no, este, pues también han salido muchos muchos alumnos en la, en la escuela este y pues han seguido fomentando la, la lengua materna. Pues está bien interesante y les felicito ¿no? por este trabajo que están haciendo. Vamos a cortar aquí, vamos a ir a, un, a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con Hugo y Saúl platicando de la cultura ICOTS y de los esfuerzos para uh, fomentar el uso de la lengua originaria. Pues ya estamos aquí de regreso después de escuchar esta canción que nos acaba de eh, regalar nuestro querido Rayo Cruz aquí en la producción de este programa y pues Hugo queremos volver eh, contigo después de esta pausa musical para que nos hables de este material eh, del que ya comentaba al inicio que se llama leamos palabras blancas y negras escritas en nuestra lengua ombiajets de en San Mateo del Mar, ¿no? Que es una publicación bilingüe que realizaste junto con Aníbal Gijón Maldonado, y bueno, en donde también colaboraron con las ilustraciones Benedicto Valverde Silva y Francisco Quintero Gutiérrez, sabemos que es una eh, edición, ¿no? De también que apoyó la Maquinucha Ediciones. Entonces, eh, platícanos un poco, Hugo, ¿cómo surge la idea de. Eso, de escribir solo sobre palabras blancas y negras, o que más bien refieren elementos de su contexto eh, blanco, eh, sí, en blanco y negro, pues, ¿no? Sí, pues, esta, este material eh, fue una iniciativa de Aníbal Maldonado y, y mío, ¿no? De poder recuperar algunas, algunos aspectos de nuestra cosmovisión a partir de, de nuestra lengua, y eh, fuimos construyendo primero esas 22 frases y a partir de esas 22 frases revisar aspectos muy minuciosos que tenían que ver con aromas, con características de las aves, por ejemplo, el sanate el ¿no? O la nigua, es pues una fruta que se da en la región cuando florece el árbol, eh, es como una flor que... Al brotar, los pétalos se convierten en, en, la, en sus frutos, ¿no? Y se, y se hacen de color blanco, así como algunas expresiones que tienen que ver con el perro negro que cuida la, la puerta de una casa, por ejemplo. ¿no? O cuando amanece o va se va amaneciendo, el pescador eh, está ya dispuesto para, para ir a pescar, ¿no? Y, y, y cosas muy importantes que en pequeñas frases lo que tratamos ahí es de eh, mostrar esa otra parte que justo lo comentaba, no eh, que es tan cotidiano a veces nuestra lengua que lo sentimos que siempre va a estar, que siempre va a estar para cualquier cosa y que va a estar eh, justo con con distintos aspectos de importancia. ¿no? Sin embargo, si sí tenemos que voltear para todos a mí, a aquellos que estamos interesados en la cuestión lingüística, si sí nos damos cuenta que hay un pequeño reflejo entre los niños cuando ya no hacen el uso de, correcto de, los, de cómo denominar los numerales o cómo... O, o cómo referirnos al conteo de las personas, porque tenemos tres tipos de conteos en la lengua, para referirnos a personas y animales, para referirnos a objetos eh, de, de figuras circulares, y también para referirnos a objetos alargados. ¿no? La primera decimos no, para las, la, los objetos circulares decimos no hay, y para los objetos eh, largos decimos no, así como los años o las o contar algunas eh, el asunto de veces, ¿no? Y a grandes rasgos. Y entonces, en este material no nos profundizamos mucho al asunto de los números, pero sí a, los, a las características de los objetos, animales, frutas, <coughs> que tienen que ver con eh, aspectos que tengan color blanco y negro. Eh, es un material muy pequeño, muy, eh, lo realizamos de manera casera, el diseño fue casero. Sin embargo, con, con el apoyo de los compañeros ben, Benedicto y, Benigno perdón, y, este, y el compañero Francisco, se, se logró ilustrar ese pensamiento. Y pues es, es una de las actividades que estamos haciendo para fortalecer y para seguir educándonos en la, en, la, en la lengua materna, ¿no? Y, y pues qué bueno que lo, lo tengan, que tengan uno, un ejemplar, creo que tenemos algunos todavía y a ver si se los pasamos a, a, a los compañeros que hoy nos acompañan y sería un gusto que lo, que lo fueran uh, conociendo. Pues sí, esos, esa es esa la, la, la intención, ¿no? La, la alternativa de no, cruzar, no quedarnos cruzados de manos y seguir. Gracias, Hugo. Ya le voy a robar ahí la palabra a Oliver, este, porque me gustaría mucho que pudieras leernos, si, si tienes a mano ahí el material, pues alguna de las frases que nos las pudieras justo decir en un en Jets, ¿no? Para, para que nuestros radioescuchas pues eso, escuchen eh, tu lengua. Sí, claro. La otra intención o propósito de, de este pequeño material es para poder adentrar a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes y niños, la, cómo, cómo motivarles la lectura. Estoy buscando el material en digital porque no lo tengo físico, fíjense que ahorita estaba en otra reunión y, y, y no tenía la mano, pero ahorita lo buscamos. Y entonces esa, esa otra intención es poder seguir eh, buscando las formas de cómo de miro cómo, su lectura, ¿no? Y, y bueno, aquí tenemos algunas frases mmm, que integra el material. Sobre la flor blanca están las abejas porque siguen su fragancia. Esa es una... y, y se muestra... Ndohajot tezkiáotiet azmbok anganzatzmba. La flor de espinas esparce su aroma después de llover. An ránajhek azkwagateh uesnawag Se ve el blanco de las conchas cuando el mar se seca. Anchilixía pot aga ues ueslajhegan. Los frutos de la anigua florecen cuando maduran. agawal, cos La anona se aplasta al caer por pasarse de madura. ¿no? Y, y, y así hay varias, varias frases que van mostrando esa, ese otro rostro cultural y sobre todo de aspectos este, muy, muy propios, como por ejemplo este que les voy a compartir. Ang agatomien wesmi monterne estadmalians hien be suenan y relucen las monedas del penacho del señor Maliens, quien danza frente a la iglesia, ¿no? Y, y este otro que fue de mucha motivación, ¿no? Que lo que lo, es, que lo escribe Aníbal después este te amanotó ching molinch Aneniero Legiu, Azarama, maotel, Aton. Dos señores jalan el chinchorro de pies fuertes buscando comida, buscando también para vender. Y, y, y así se, vamos comparando con los, con los colores que tienen que ver con eh, aspectos blancos y aspectos negros, ¿no? Dice este otro, Weshnop Monkich. Nambior, no Wesnoplatán, Hombas, La Raum, cuando uno es joven, negra tiene su cabellera y cuando uno se vuelve viejo, blanco se torna. Muchas gracias, Hugo, por compartir estas, estas palabras, ¿no? Y la verdad es que siempre, es que para mí es, es, siempre, es un gusto escuchar, digamos, todas las lenguas que hay aquí en el Estado y más allá, ¿no? Porque... Uh, recuerda uno ¿no? de, de la diversidad de la que somos capaces como humanos ¿no? de comunicarnos ¿no? y también de, de inventar y pensar mundos de formas diferentes platícanos un poquito de tu trabajo también de escritor por favor claro pues pues es, es algo creo creo que como como lo mencionaba creo que ya ya este ya escribía sin embargo no me dedicaba como a componer no apenas como hace un año pues me animé a empezar a, a escribir este Fui, este, pues gané el premio de, bueno, de premios casa, este, también participé en una convocatoria que se llama Mitos sobre el Agua, creo que es de la Universidad de San Luis, San Luis, creo, también con con un cuento, y pues este, también con Verbo Raíz, por supuesto que participamos, eh, vamos creando las, este, vamos creando y, y pues seguimos, seguimos en este en este proceso de empezar a construir, ahora me animé a hacer algunas trabalenguas. Este, pues igual quisiera pues poder compartirles este texto en esos que hay poch trabalenguas. Anrana raa, anrana raa, raa. Cos no men raa, un pas narrarán. Quias raa, narrarán, ma hoja no narran. Se voy la cuierne el chier, atnija cuierne cuerte el partir. La ngeyo lehne kuirte lichir, at ne lehne kuirte el patiir. Aga ni na jau, gomi na jarao, gosap ma mana ne jarangomajau lehutigyal ma jau. Napatei andok nendok, gos xiei kik tlindik, gomanejo meas nendok, kik lamabitik tlindik. La inda meay na soy meay, la umba pak peine ping o mandilileo Bueno, se llama trabalenguas. Luz, luz alumbra el alumbrador. Alumbrada silueta alumbrado. Alumbró la silueta alumbrada para divisar quién lo alumbró. Rápido corre el corredor en la lluvia, como el que corre entre mezquites. Rugoso está el pie del corredor en la lluvia, como agrietado el pie del que corre entre mezquites. Albadajo no quiere que lo vean, porque verán lo que quiere ver. Mejor disimula que no ve lo que realmente quiere ver. Poco pesca el pescador, porque hay muchos pájaros en el mar. Está triste el corazón del pescador, porque los pájaros acabaron los peces en el mar. Ya tiene sueño el taparrabero. Viene cansado de la boca barra. Espera a su amada taparrabera. Para, re para regresar a la boca abajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Saúl, por, por regalarnos este Trabalenguas en un Viajex. Y bueno, pues como decías, estamos ahora también invitando a las personas que nos escuchan a que busquen la página de Surco, la página del Pez en el Árbol en, en las redes sociales y ahí van a encontrar un enlace para que puedan registrar su biblioteca, su escuela su comunidad, su centro cultural, para que les hagamos llegar eh, libros de esta antología que tiene a 11 poetas indígenas que hablan distintas lenguas de nuestro estado, que escriben en distintas lenguas. Y uno de ellos, por supuesto, es Saúl Cepeda Gijón. Y eh, pues estamos ya casi cerrando esta, este programa y queríamos preguntarles eh, ese rato decía Saúl que hay gente, ¿no? Que dice, bueno, para qué, eh, ¿para qué les están enseñando esta lengua, ¿no? Eh, que pues ya no van a usar eh, en lugar de enseñarles otra cosa, ¿no? Nos gustaría un poco que, que pudieran lanzar cada uno de ustedes como un mensaje a las y los jóvenes que nos están escuchando de por qué sí vale la pena hablar, eh, en este caso, el Umbiallet, pero. Cualquiera de las de las lenguas de nuestro estado, de nuestro país, ¿no? Sí, eh, bueno, es muy importante todo esto que hemos venido platicando. Mm, voy a dar el mensaje primero en mi lengua y luego voy a tratar de interpretar. Tantam mis leyes, tantam más leyes. Netam mandiaca zaga meon Hats niol. Kos que se manejan más maneja y que se más leyes, pues no la y más y y allá me hago yendo más lejos para obtener a dónde comienza allá apalrec allá más lejos si ya hay algo más me son bueno eh, lo, lo, que, lo que mencioné fue que eh, es un, un, un gusto estar con todos ustedes los que nos ven nos escuchan y que además Saber que uno habla la lengua originaria de alguna comunidad es muy importante. Eh, a donde quiera que uno se encuentre, son elementos que complementan nuestra personalidad, nuestra identidad, y es además la lengua un rostro complementario que, que nos da ese sentido de vida. Eh, mencionaba también que en algunas veces Olvidamos a veces saludar a la Madre Tierra, al Sagrado Mar, al viento masculino y femenino, eh, al Padre Sol y a la Madre Luna, que son parte de, nuestras, de nuestra cosmovisión, de nuestra filosofía como pueblo y codes, y que todos estos elementos cuando alguien los pierde, pues pierde justo este, este sentido de identidad. Porque la lengua es parte de ese territorio, no del territorio físico, sino también de, de lo que hay dentro de ese territorio. Y, y claro, cuando uno pierde todas estas formas de hablar, por ejemplo, nosotros tenemos varias denominaciones para los sabores. Y si alguien no, de, no puede eh, expresarse en esos sabores, pues sería también cómo sentirlos sentir los sabores y, y explicar los sabores. Por ejemplo, tenemos el, el sentido de Nanguín. Nanguín es un sabor entre dulce y picoso, ¿no? Y, y así hay muchos. Pero, pues, pues termino diciendo que para las nuevas generaciones es muy importante, además de que nos da muchas oportunidades de poder mostrar Muchas temáticas, ¿no? Y pues yo desde este espacio invito no solamente al pueblo ICOT, sino a todos los pueblos originarios que sigamos eh, aportando a la reeducación de nuestras lenguas originarias, porque no podemos darnos por vencido de decir la desaparición, sino seguir reeducándonos. Pues muchas gracias, Hugo, y a ver si Saúl también nos puede dedicar un mensajes sobre su trabajo, con, sobre la importancia de, de la lengua. Pues igual creo que me permitiré hablar primero en mi lengua materna y posteriormente hacer una interpretación al, al español. Pues a fin, hombre, y eso, bueno, dios con teatmo, la misma guich, me ha guiado a me canca y pues ya no, ya no, cuando ne vas a manje, sabiendo que apma, un matriz, un matriz, se que ante el teoyuzárez, tiempo, cuando el teoyuzárez ganó, Gondoma Pengaz de ma un billete, Gondoma Negaz, español, inglés, sapín, güey, no me peleando, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, no andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, chiche andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, ni ni hay, ni ni hay, ni ni somi me das, te pues haga, se nos va con, los de más, no, eh, para quienes nos escuchan, ¿no? A los niños, las niñas, los jóvenes, en las distintas plataformas, que va a salir este, eh, este audio. Pues les mandamos un cordial saludo desde San Mateo del Mar y por supuesto, pues aquí tienen, tienen su casa, ¿no? Serán siempre bienvenidos. Comentaba que la lengua es muy importante, ¿no? No debemos de, de perderla. Creo que como, como la generación que estamos actualmente, tenemos esta esta responsabilidad de preserv de preservarla y revitalizarla. No debemos de, de sentir algún desprecio por nuestra lengua materna o, este, o pensar mal de ella. Si, si nosotros queremos abrirnos a, a conocer nuevas lenguas, no, no, no tiene por qué denigrar la nuestra, no, no, no tenemos por tenemos denigrar la nuestra si nos gusta el español si nos gusta el inglés el francés no pasa nada creo que tenemos eh, todos somos libres de aprender nuevas lenguas pero sin discriminar la nuestra no sin sin este sin denigrar la nuestra y y también no solamente a las a las a las a los idiomas o grandes lenguas sino también a las lenguas indígenas por supuesto que que uno también pues sí le gustaría, ¿no? Por ejemplo, entender el zapoteco, entender el náhuatl, entender el maya, el mixteco, y pues es una gran riqueza porque a través de ellas conoces las, las perspectivas, las cosmovisiones de las distintas comunidades y en cierta forma, por ejemplo, si hablamos de toda Mesoamérica, pues hay muchas cosas que, que coincidimos, ¿no? Eh, las maneras de, de celebrar, eh, los procesos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con con la celebración a nuestros muertos, etcétera, ¿no? Hay, hay, hay mucho, mucho, mucho espacio por compartir y pues, pues cerraría diciendo esto, ¿no? Creo que nos toca a nosotros ahora el, el revitalizarlo y conservarla porque pues somos, somos únicos, ¿no? Somos, eh, si si perdemos esta lengua, no solamente la lengua de nuestra cultura, pues es como apagar una, una vela, ¿no? El, en todo el, el continente y pues ya jamás ver, ¿no? Jamás, jamás este, pues sentir como ese ese calor humano y, y también pues como esos, esos ojos, ¿no? Esas, esa manera de, de ver el mundo, de concebir el mundo desde nuestra cosmovisión, ¿no? Creo que es lo, lo más valioso y, y conservarlo, ¿no? Siempre. Pues muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Saúl. Esto último que decías me, me recordó mucho, ¿no? Como algo que dice eh, Yasnaya en su libro, Manifiesto sobre la Diversidad Lingüística, ¿no? No porque aprendamos una lengua significa que no podemos aprender otras, ¿no? No porque aprendamos español no significa que no podemos aprender zapoteco o un viejet o mije o alguno de los, de los otros idiomas que se hablan en Oaxaca, y tampoco si aprendes inglés o francés, no significa que no puedes aprender una de estas, de una de estas lenguas, ¿no? Entonces, pues invitar, invitar a nuestras radioescuchas, a nuestros radioescuchas, a que se animen ¿no? a, a recuperar las lenguas de nuestro estado, si sus familiares, sus abuelos, sus, sus papás, mamás hablan alguna lengua, pues pedir ¿no? que nos, que nos compartan este saber, esta forma de mirar el mundo también que, que construyen eh, los distintos idiomas que se hablan en nuestro estado. Y pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a estar aquí en PES en el Surco. Ya saben que esta es su casa, así que en otro momento ustedes son muy creativos y no dudamos que haya también muchas más personas allá en San Mateo, ¿no? Que estén haciendo materiales como los que ustedes nos hablaron, así que pues esta es una cabina con las puertas abiertas para seguir difundiendo el trabajo que vienen realizando y pues decirle a quienes nos escuchan que pues ya tendremos un programa también súper interesante, la siguiente eh, transmisión, así que no se pierdan este programa que es Pes en el Surco y nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias.